amigo cráneano y cráneana, vamos a contar más chistes porque tú lo has pedido sí, yo sé que lo has pedido hemos estado leyendo tus comentarios así que vamos a empezar, ¿yo? ok pues bueno, era un avión cayéndose ¿no? estaban estaba acá ya en picada ¿no? entonces, ¡ah! ¡nos vamos a morir! ¡Oh, ¡Dios mío! No! y estaba acá un dude, ¿no? un hindú Uf, ¡Alá, alá, sálvame! ¿no? se echa del avión Sale una mano de una nube ¡pap! y lo deposita en el suelo. ¡Cámara! ¡De pues, Llega un voy a hacer lo mismo que este dude, ¿no? Alá, alá, sálvame, ¿no? Eh, sale la manita. ¡Pup! ¡Ay, gracias a Dios! <risa> <risa> bueno, hay un. Hay una obra de primer acto ¿Mm? Es... ¿Obra de construcción? No, no, no, de... ¿De teatro? <ríe> sale... ¿Es de que obrón, <ríe> No, no es una obra de... De <ríe> alguien o... De un ser humano, de no sé. Primer acto sale Juan Gabriel con una ametralladora Segundo acto Fabi Ruchis Con cañones Tercer acto Ricky Martin con granadas <ríe> ¿Cómo se llamó la obra? <ríe> ¿Cómo? No ay ya. ¡Se armaron los putas! Chico. ¡Ay cómo son! ¡Ay, ya se me olvidó que iba a contar! Bueno, mira, ya, ya me acordé, puto. ya me acordé Este, ya hablando de putazos iban dos de esos, ¿no? Más bien le marca una ¿Bueno? Hola Chuchis, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Algo ah, nada, man, aquí, este, pellizcándome los granos. <risa> Ay, ¿qué crees, ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Qué pasa? Me compraron un coche. No me digas, maná. Me compraron un coche. Está bien bonito. Está estacionado allá abajo. Es rosa. Ay. Ay, ¿Qué te parece si pasa por ti? Vamos a estrenarlo. Ay, sí, man aquí te espero. Adiós, chao. <risa> bueno, ya, bueno, ya se va. Y luego te llevan su cochecito rosa, ¿no? Y ya llega por... El, y la otra ya le estaba esperando con su bufanda y sus lentes acá en ¿eh? la chingada. Y ya se sube, ¿no? Y, y, y pinche bochito convertible, cabrón. Rosa convertible con, con pinches este, asientos forrados, cebrita color verde. Pinche peluche color naranja fluorescente y pinche cabeza de muñeca en la palanca. No eh, es que eran macuarritas. Y agar, eh, Está bien bonito. ¡Ay, mira el peluche! ¡Está sensacional! ¡Ay, el volante que tiene! ¡Ay, es, es este! Es felta de dos, no sé qué chingados. No Ay, qué bonito. Bueno, pues agárrate, maná. Y agarra y le mete ¡Mira! ¡Esta va! ¡Ay! Esa es la primera, Ay, es que estoy aprendiendo, pero mira qué bonito, si sí te siente chido, mamá, sí, sí, dale, dale, segunda, segunda, y ahí van acá a acá la madre las dos, y de repente se, se cruza un pinche camión y mocos, pinche putazote, ¿no? oh. <ríe> pinche coche que ha hecho mierda ahí, ¿no? <ríe> <ríe> y se baja... Lo dejó, pero nos va a pagar, cabrón. A mi madre, yo no les pago nada. Chingen a su madre, pinches Jotitos. ¡Ay! ¡Vente, mamá, vamos a buscar un policía! A, usted, ¡A su pinche amiguito! Y al policía les va a dar pura verga. ¡Vente, mamá, ya lo vamos a arreglar! <ríe> ¿Qué haces? ¿Y está así, no? aquí acomodándome un chino ¡Ay tú siempre tan internacional! <risa> <risa> un pinche de putino a su, a su consulta, ¿no? Y toca y tac, tac, tac. adelante y, este, y el doctor, el señor, ya, ya grandes son así con bigotes, sus, sus lentes su bata, sentado muy propio ¡Sí! ¡Adelante! ¡Pase! Como decía ¡Ay, buenas tardes, señor! Buenas tardes, perdón doctor. Vengo a que me reconozca. Chuchi, ¿eres tú? ¡Ah! Y bien, pues eso es todo, porque andamos muy famosos el día de hoy. Todavía estamos con los rezagos de, de, del concierto del, de la, del fin de semana, niños. Pero, pues desde aquí les mandamos un abrazo a los Cranion. pásesela chido, disfruten. Y sobre todo... Si chupan, no se apendejen. Ah, no, es lunes, ¿verdad? Sí. Bueno, pues bueno, de todos no... modos, no chupen los lunes. <risa> <risa> <risa> Chao. David, de Mogollón. Mogollón.